En el cuento, Moirón, de Guy de Montpasand, nos llevan a una situación difícil de imaginar. Pero nada es difícil de imaginar para este escritor que tocó casi todos los temas. Un maestro, un buen maestro en este cuento finalmente va a aparecer como un asesino. Y ahora, daremos comienzo. Espero que te guste. Como aún se hablaba de Prancini, el señor Maluru, que había sido fiscal del Supremo con el imperio, nos dijo «Oh, yo intervine hace muchos años. Es un caso muy curioso, curioso por varios conceptos, como ustedes van a ver». En aquel momento yo era fiscal imperial en provincias y estaba muy bien visto en los tribunales gracias a mi padre presidente de audiencia en París y tuve que tomar la palabra en un proceso que se hizo célebre con el nombre del caso del maestro Moirón. El señor Moirón, maestro en el norte de Francia, gozaba en toda la comarca de una reputación excelente. Hombre inteligente, reflexivo, muy religioso, algo taciturno, se había casado en el municipio de Bostlinot, donde ejercía su profesión. Había tenido tres hijos, muertos sucesivamente del pecho. A partir de ese instante pareció dedicar a la chiquillería confiada a sus cuidados toda la ternura escondida en su corazón. De su propio dinero compraba juguetes para sus mejores alumnos. Para los más prudentes y los más amables, hacía que se les diese de merendar atracándolos de golosinas dulces y pasteles. Todo el mundo quería y alababa a aquel hombre de tan buen corazón cuando, uno tras otro, cinco de sus alumnos murieron de una forma extraña. Se pensó en una epidemia procedente del agua corrompida por la sequía. Se buscaron las causas sin descubrirlas, tanto más cuando que los síntomas parecían muy raros. Los niños parecían enfermos de languidez y dejaban de comer. Se quejaban de dolores de vientre, aguantaban durante un tiempo y luego expiraban en medio de sufrimientos abominables. Se hizo la autosia del último muerto sin encontrar nada. Las vísceras enviadas a París se analizaron pero no revelaron la presencia de ninguna sustancia tóxica. Durante un año no pasó nada. Luego dos niños pequeños, los mejores alumnos de la clase, los preferidos del viejo Moirón, expiraron con un intervalo de cuatro días. De nuevo se ordenó el examen de los cuerpos y se descubrió tanto en uno como en otro fragmentos de vidrio machacado incrustados en los órganos. Se llegó a la conclusión de que aquellos dos críos habían debido de comer imprudentemente algún alimento mal limpiado. Bastaba con que un vaso se hubiera roto encima de una jarra de leche para producir aquel espantoso accidente, y el asunto habría quedado ahí si la criada de Moirón no hubiera caído enferma en ese momento. El médico llamado constató los mismos signos morbidos que en los niños anteriormente afectados la interrogó y obtuvo una confesión que había robado y comido unos caramelos comprados por el maestro para sus alumnos. Por una orden del tribunal, la casa escuela fue registrada y se descubrió un armario lleno de juguetes y de golosinas destinados a los niños, y casi todos aquellos alimentos contenían fragmentos de vidrio o trozos de agujas rotas. Moirón, detenido de inmediato, pareció tan indignado y estupefacto por las sospechas que sobre él pesaban que estuvieron a punto de soltarlo. Sin embargo, los indicios de su culpabilidad resultaban evidentes, y venían a combatir en mi ánimo mi convicción inicial basada en su excelente reputación en toda su vida y en la inverosimilitud, en la ausencia absoluta de motivos determinantes... ...de semejante crimen. ¿Por qué aquel hombre... ...bueno, sencillo, religioso... ...habría matado a unos niños... ...y a los niños que más parecía querer... ...a los que mimaba... ...a los que adiborraba de golosinas... ...para que los que gastaban juguetes... ...y en caramelo la mitad de su sueldo? Para admitir aquel acto... ...había que pensar en la locura pero Boirón parecía tan razonable, tan tranquilo, tan lleno de juicio y de buen sentido, que resultaba imposible demostrar la locura en su caso. Pero las pruebas se acumulaban. Se comprobó que bombones, pasteles, melochas y demás golosinas recogidos en los productores de los que se proveía el maestro de escuela no contenían ningún fragmento sospechoso. Él pretendió entonces que algún enemigo desconocido había debido de abrir su armario con una llave falsa para introducir el vidrio y las agugas en las golosinas. Y supuso toda una historia de herencia dependiente de la muerte de un niño, decidida y buscada por un campesino cualquiera y conseguida así, haciendo recaer la sospecha sobre el maestro. Aquel animal, decía, no se había preocupado de los otros miserables chiquillos que debían morir también. Era posible. El hombre parecía tan seguro de sí y tan afligido que lo hubieran absuelto sin duda alguna a pesar de los cargos existentes contra él, de no haberse hecho uno tras otro dos descubrimientos abrumadores. El primero. Una petaca llena de vidrio machacado su petaca en un cajón oculto del escritorio donde guardaba el dinero. Y explicaba este hallazgo de una forma casi aceptable, como una última estratagema del verdadero culpable desconocido, cuando un mercero de saint Luff se presentó ante el juez de instrucción contando que un caballero había comprado en su tienda agujas en varias ocasiones, las agujas más finas que había podido encontrar, rompiéndolas para ver si le gustaban. Ante una docena de personas, el mercero reconoció a la primera a Moirón, y la investigación reveló que, en efecto, el maestro se había dirigido a Saint-Marlouf en dos días señalados por el tendero. Pasó por alto las terribles declaraciones de los niños sobre la elección de las golosinas, y la precaución de hacérselas comer en su presencia y eliminar los menores rastros. La opinión pública exasperada exigía un castigo capital y adquiría una fuerza de terror creciente que acababa con todas las resistencias y vacilaciones. Moirón fue condenado a muerte. Luego la apelación fue rechazada. No le quedaba más recurso que la gracia, Supe por mi padre que no se le otorgaría el perdón, pero, una mañana, estaba trabajando yo en mi gabinete cuando me anunciaron la visita del capellán de la prisión. Era un viejo sacerdote que tenía un gran conocimiento de los hombres y estaba habituado a los criminales. Parecía alterado, molesto, inquieto. Después de haber hablado unos minutos de unas cosas y otras, me dijo bruscamente, levantándose. —Si Moirón es decapitado, señor fiscal imperial, habrá dejado usted ejecutar a un inocente. Luego salió sin despedirse, dejándome profundamente impresionado por esas palabras. Las había pronunciado de una forma emocionante y solemne entreabriendo para salvar una vida sus labios cerrados y sellados por el secreto de confesión. Una hora después salía yo hacia París y mi padre, advertido por mí, solicitó inmediatamente audiencia al emperador. Fue recibido al día siguiente. Su majestad trabajaba en un saloncito cuando fuimos introducidos. Expuse todo el caso hasta la visita del sacerdote y me disponía a contarla cuando detrás del sillón del soberano se abrió una puerta y la emperatriz, que lo creía solo, apareció. Napoleón la consultó. En cuanto estuvo al corriente de los hechos, exclamó, «Hay que indultar a ese hombre, es preciso, porque es inocente». ¿Por qué aquella repentina convicción de una mujer tan piadosa sembró en mi espíritu una duda terrible? Hasta ese momento había deseado ardientemente que le fuera computada la pena y de repente me sentí el juguete la víctima de un criminal taimado que había empleado al sacerdote y la confesión como último recurso de defensa. Expuse mis dudas a sus majestades. El emperador estaba indeciso, incitado por su bondad natural y retenido por el temor a dejarse engañar por un miserable. Pero la emperatriz, convencida de que el sacerdote había obedecido a un ruego divino, repetía «¿Qué importa? Más vale perdonar a un culpable que matar a un inocente». Esta opinión la decidió. La pena de muerte fue conmutada por la de trabajos forzados y unos años después sube que Poirón, cuya conducta ejemplar en el presidio de Tolón había sido notificada al emperador, trabajaba como criado para el director del establecimiento penitenciario. Después no volví a hablar de aquel hombre durante mucho tiempo. Pero hará unos dos años, cuando pasaba el verano en Lille, en casa de mi primo de la Lille, una noche me avisaron en el momento de sentarme a la mesa para cenar de que un joven sacerdote deseaba hablarme. Ordené que lo hicieran pasar y él me rogó que fuera la cabecera de un moribundo que deseaba verme imperiosamente. Me había ocurrido a menudo mi larga carrera de magistrado y aunque apartado por la república aún seguían llamándome de vez en cuando en circunstancias parecidas. Seguí, pues, al eclesiástico que me hizo subir a un alojamiento pequeño y miserable bajo los tejados de una alta casa obrera. Allí encontré sobre el jergón a un extraño que agonizaba sentado con la espalda contra la pared para respirar. Era una especie de esqueleto gesticulante, con unos ojos profundos que brillaban. En cuanto me vio murmuró, «¿No me reconoce?» no. «Soy Moirón». Sentí un escalofrío y pregunté. «¿El maestro?» «Sí». «¿Cómo ha llegado aquí?» «Sería demasiado largo. No tengo tiempo. Voy a morir. Me han traído este cura y como sabía que estaba usted aquí, he mandado buscarlo. Es a usted a quien quiero confesarme, porque me salvó la vida hace mucho». Acerraba con sus manos crispadas la paja de un jergón a través de la tela y continuó con una voz ronca, enérgica y baja. Vera, a usted le debo la verdad, a usted, porque hay que decírsela a alguien antes de dejar este mundo. Fui yo el que mató a los niños, a todos, fui yo, por venganza». «Escuche, yo era un hombre honrado» honradísimo, muy honrado, muy puro, que adoraba a Dios, Ay, buen Dios, al Dios que nos enseñan a amar y no al Dios falso, al verdugo, al ladrón, al asesino que gobierna la tierra. Nunca había hecho el mal. Nunca cometí un acto infame. Era puro. Ya no los hay, Señor. Una vez casado tuve hijos y empecé a amarlos como ningún padre o madre amó nunca los suyos. Solo vivía para ellos... «Los quería hasta la locura. Los tres murieron. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo?» «Me rebelé. Pero me rebelé furiosamente y luego de repente abrí los ojos, como cuando nos despertamos y comprendí que Dios es malvado. ¿Por qué había matado a mis hijos?» «Abrí los ojos y vi que le gusta matar. Eso, eso, lo único que le gusta, señor». Hace vivir solo para destruir Dios, Señor. Es un asesino. Todos los días necesita muertos y los mata de todas maneras para divertirse más. Ha inventado las enfermedades, los accidentes, para entretenerse tranquilamente a lo largo de los meses y los años. Y luego, cuando se aburre, tiene las epidemias, la peste, el cólera, las anginas, las viruelas. ¿Sé acaso todo lo que ha inventado ese monstruo? Y no se conforma con eso. Todos esos malvados se parecen y se permiten guerras de vez en cuando para tener doscientos mil soldados en tierra aplastados en la sangre y el barro, reventados con los brazos y las piernas arrancados, las cabezas rotas por balas como huevos que caen sobre una carretera. Eso no es todo. Ha hecho que los hombres se devoren entre sí y luego, como los hombres se vuelven mejores que él, ha hecho a los animales para ver cómo los hombres los cazan, los degüellan y se alimentan con ellos. Eso no es todo. Ha hecho a esos animalillos muy pequeños que viven un día, las moscas que mueren por miles en millones en una hora, las hormigas que se aplastan y muchos otros tantos, tantos que no podemos siquiera imaginarlos. Y todos esos se matan entre sí, se cazan unos a otros, se devoran y mueren sin cesar. Y el buen Dios mira y se divierte porque lo ve todo, tanto a los más grandes como a los más pequeños, a los que están en las gotas de agua y a los de otras estrellas. Los mira y se divierte. ¡Qué canalla! Entonces, señor, también yo maté, sí, a niños. Le hice esa jugarreta, a aquellos no los mató él, no fue él, fui yo. Y habría seguido matando a muchos otros, pero usted me cogió, ya ve. Iba a morir en la guillotina yo, yo. ¿Cómo se habría reído ese reptil? Entonces pedí un sacerdote y mentí. Me confesé, mentí y viví. Ahora se acabó. Ya no puedo escapar de él, pero... No le tengo miedo, señor. Lo desprecio demasiado. Era espantoso ver al miserable que jadeaba. Hablaba entre hijos abriendo una boca enorme para escupir a veces palabras que apenas se entendían y sufría estertores. Y arrancaba la tela de su jergón y agitaba bajo una manta casi negra sus piernas delgadas como para escapar. —¡Oh, qué horrible ser y qué horrible recuerdo! —le pregunté. ¿No tiene usted nada más que decir? —No, señor. —Entonces adiós. —Adiós, señor, un día u otro. Me volví hacia el sacerdote que estaba lívido y pegaba a la pared su alta silueta sombría. —¿Se queda usted, señor cura? —Me quedo. Entonces el moribundo se rió burlón. Sí, sí, él envía sus cuervos sobre los cadáveres. Yo ya tenía bastante. Abrí la puerta y escapé. Fin.